Mientras se sientan mis compañeros de mesa. Eh, para los que no me conozcan, soy Juan Castro Gil, que creo que lo pone ahí arriba, abogado y secretario de nuestra asociación. Eh, es eh, realmente fantástico, es una cosa muy emocionante para mí el ver cómo tantos clientes en este caso. ...están dispuestos a empujar en la misma dirección. Desde luego es un orgullo sentarme con mis dos compañeros de mesa hoy, eh, Javier de Sendra y José Francisco Alenza. Pero si ellos me lo permiten, he de decir que el orgullo principal es el poder estar con vosotros. El ver que la masa social de nuestra asociación, una vez más, ha participado de forma masiva... ...defendiendo los, los derechos que nos corresponden. Lo ha hecho por toda España y lo hace una vez más aquí para, como en, en el cierre de este acto en, en Pamplona. Esta primera parte de la jornada vamos a tratar uno de los temas que habitualmente más, más, más se demandan. ¿Qué pasa con las leyes? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué, qué, qué, qué futuro nos espera? Para ello nos acompañan mis dos compañeros que, que después explicaré un poco... ¿Quién es cada uno de ellos? Pero bueno, en cualquier caso ya os adelanto que son personajes reconocidísimos del derecho público regulado y, y medioambiental que nos ayudarán a contestar de la forma que podamos eh, alguna de estas preguntas. Por mi parte, me tocará buscar los verdaderos mmm, motivos por los cuales hemos llegado a la situación judicial actual. ¿Por qué no hay justicia para los fotovoltaicos? Sería la pregunta más intuitiva que se nos puede ocurrir. Para esto es preciso, eh, si acaso, someramente, porque si, eh, si no tendría para toda la jornada y probablemente para el día de mañana, recordar qué es lo que ha pasado hasta ahora, eh, judicialmente. Las primeras sentencias que evaluaron nuestros procedimientos oscilaban fundamentalmente en el concepto de la previsibilidad. Entendían, básicamente, que cualquier operador debiera de haber previsto que... Eh, cuando hizo su inversión en el año 2005, 2006 y 2007, que todo lo que iba a pasar después, o sea, que la norma no se tenía que petrificar, que podía haber eh, variaciones. Como somos buena gente, preferimos pensar que sus, que sus señorías eh, entendían que teníamos dotes adivinatorias, pues que lo contrario sería entender que somos idiotas. ¿Cómo podría ser posible que Encarnita, una productora fotovoltaica de Milagro, o de Tafalla, o de Crevillent, o de Jumilla, una productora de 20 kilovatios, que hizo su inversión, o de 20, o de 30, o de 25, o de 100, que hizo su inversión en el año 2007, pudiese saber que en tan solo seis años le iban a cambiar hasta nueve veces la retribución? ¿Cómo es posible que un tribunal sea capaz de manifestar que, teniendo en cuenta lo que pasó después, tenía que haber sabido que los precios de la fotovoltaica iban a bajar un 80%? ¿O cómo podría imaginar que al mismo tiempo que ella ponía su plantita en una huerta cerca de casa, en una huerta con el resto de vecinos, o simplemente en una huerta de su propia casa, al mismo tiempo había 62.000, otros, otras pequeñas encarnitas poniendo instalaciones como ella. ¿Cómo, cómo? Ya no es que no lo supiese. Lo que es infame es que se llegue a trasladar ese disparate al texto de una sentencia. Era difícil eh, digerir este argumento de la previsibilidad. Por tanto, las sentencias tuvieron que apuntalar algunos conceptos. Por ejemplo, eh, aseguraron que campañas previas de publicidad del propio Ministerio por parte de la IDAE, esta es muy conocida, por supuesto, es del 2008 creo que he puesto, siete, pero sabéis que la había del 2005, del 2006, del 2007, del 2008, las hubo, campañas tan cautivadoras como el sol puede ser tuyo. Esto no servía de nada, no significaba, de na no significaba nada, igual que tampoco significaba nada, esto, por ejemplo, es una eh, nota de prensa del Ministerio de Industria en el año 2007, del que ponía en las revisiones que se realicen en el futuro, de las tarifas no afectarán a las instalaciones ya puestas en marcha. Esto lo, tra esto lo traigo aquí porque muchas veces nos preguntan, pero Juan, ¿seguro que no, pusiste a que no llevaste aquello al tribunal para explicarle esto? Claro que llevamos. Llevamos esto y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Por ejemplo, estas declaraciones en sede parlamentaria del ministro del 2007, donde decía... Que este tipo de, de inversiones era absolutamente segura, por supuesto ética, socialmente, pero absolutamente segura. Nada que ustedes no hayan vivido en sus propias carnes. Tanto se les fue las manos eh, a, a sus señorías en el Tribunal Supremo que llegaron a trasladar esto a alguna sentencia. Hasta que puesto desde el 2017, pero hay alguna anterior. El ordenamiento vigente no puede considerarse por sí mismo un signo externo concluyente para, bastante para generar en la parte recurrente la confianza legítima. Esto es, ya no es que los signos externos que hemos enseñado antes, lo de el sol puede ser tuyo, las declaraciones, en la en las, en las, en, eh, publicidad en los bancos, la llamada a los bancos para que se invirtiese en esto, es que lo que está diciendo el Tribunal Supremo es que ni siquiera la letra de la norma, ni siquiera el texto del boletín es suficiente para garantizar la confianza de que la norma se va a cumplir para un ciudadano. ¿Es? Desde luego a los juristas nos, nos pica la retina cuando leemos cosas como esta. Una muestra muy simpática, muy poco conocida del disparate, lo vimos el año pasado. Eh, el Tribunal Supremo decidió que los fotovoltaicos no habían tenido daño patrimonial con los recortes del año entre 2012 y 2013, el que todos ustedes conocen como recorte de Sebastián. De hecho, en una cabriola difícilmente imaginable, tras solicitar un informe pericial judicial con peritos supuestamente objetivos que aseguraron que durante los 30 años de la vida, después del recorte, la rentabilidad media de las instalaciones era del 8%, Insisto, esto lo dijeron en enero del 2016. Tan solo unos meses después, tras reconocer que le habían recortado a todo el mundo una media del 30% de la retribución, aseguraron que pese a recortar el 30%, la rentabilidad era del 7,38. Unos fenómenos de las matemáticas. Vamos, en, eh, no encaja. Es imposible que te recorten la tercera parte de lo que cobras y que tu rentabilidad sea prácticamente idéntica. Evidentemente no puede ser. Para llegar a este cuántico resultado, el legislador primero y el juzgador después, al darlo por bueno, entendieron que los cambios retroactivos eh, eran una evidencia para cualquier operador listo y aseado. Perdón, eh, quiero decir, eficiente y bien gestionado, decían ellos. Ya no solo había que ser eficiente y bien gestionado para prever que te iban a cambiar la norma de una forma constante sino que además había que ser eficiente y bien gestionado en el, para haber previsto que la tecnología ba, había bajado iba a bajar el 80 y que tu instalación tenía que costar mucho menos de lo que nos costó en el año 2007 y 2008. La nueva retribución nos, iba a, nos, pagaba, nos abonaba nuestra, nuestros kilovatios hora no por el, lo que producíamos sino por lo que supuestamente nos tenía que haber costado. Ya ni siquiera por lo que decía el IDAE que costaban, no, no, por lo que decían que, que nos tenía que haber costado. Y si te costó más de lo que ahora te dicen, eres un burro. Literalmente, literalmente. El problema más grave es que el que nos llamase un burros fue aceptado por el Tribunal Supremo. Por supuesto pedimos al Tribunal que enviase nuestro recurso al Tribunal Constitucional, pues entendíamos que se, estaban viola, que se estaba violando claramente la Constitución, pero no, no lo consideraron oportuno. Como podéis ver, esto, bueno, no existía duda razonable para, para, que, lo, para que evaluase nuestro problema al Tribunal Constitucional. Lo cual, sin duda, fue muy singular, porque de los siete magistrados que formaban la sala, tres decían que la norma era abiertamente inconstitucional. Sin duda, si de siete magistrados la mitad dicen que, que es inconstitucional, hombre, yo creo que una duda pequeña suficiente para que lo hubiesen enviado al Tribunal Constitucional, ya no digo de que de forma prácticamente unánime, como saben mis compañeros de mesa, prácticamente unánime, la doctrina académica manifestaba la rotunda repulsa a la nueva normativa por ser abiertamente inconstitucional, pero no pudo ser. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional también ha ayudado a apuntalar la realidad jurídica de nuestro sector. Básicamente, eh, lo que ha venido a decir el Tribunal Constitucional es hacer un ejercicio de... de... No, en realidad ha hecho ejercicio, no ha hecho un ejercicio, ha hecho ejercicio para ver esto. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha acercado a una norma en concreto que fue la que llegó, en este caso el decreto del 9-2013, el Real Decreto de Ley 9-2013, se ha acercado muchísimo, por no leeroslo exactamente en la literatura se ha acercado a un bosque, se ha puesto delante del árbol y ha dicho, hombre, no me pueden decir que porque un árbol haya interrumpido la visión de la, de la seguridad jurídica, no me van a decir que, tenga, que, que esto es inconstitucional. Bastaría que se hubiesen dado cinco pasos atrás para que viesen que no era un árbol, era un bosque frondoso de normas retroactivas que durante seis años nos fueron aplicando una detrás de otra. Destrozando completamente la seguridad jurídica y destrozando completamente... ...la confianza legítima. Cuando tiene que ver con la fotovoltaica, la justicia no deja de sorprendernos. Por ejemplo, esta misma semana nos ha fallado el Tribunal Supremo... ...sobre el eh, Real Decreto 900, el, decreto, el Real Decreto de Autoconsumo. Entre otras lindezas, dice que 600.000 euros de mínimo de sanción... ...a un pequeño autoconsumidor no es una cantidad exorbitante. Pese a que a lo mejor su instalación puede costar 2.000 euros. ¿eh? No es necesario que sea de muy grande. Yo creo que habla por sí misma. Habla por sí misma. Este, este, este, este, es tan desproporcionado, tan desmedido, que francamente llama tanto la atención que no hace falta explicarlo. ¿no? ¿Por qué pasa esto? Eh, sé que muchos de ustedes... Eh, Ahora me dijo a vosotros, no a ustedes. Sé que muchos de vosotros siempre nos decís que y es comprensible que la culpa de todo esto lo tiene la lacra miserable que rodea demasiadas, demasiados ámbitos de nuestra ha rodeado últimamente demasiados ámbitos de nuestra sociedad, que es la corrupción. Y efectivamente, como en cualquier otro ámbito de la vida, en este también nos encontramos con situaciones de ese estilo, pero no creo que sean el principal problema que, al que nos enfrentamos. El principal problema al que nos enfrentamos es la manipulación. Dos mantras fundamentales han sido introducidos hasta el tuétano en nuestra sociedad, en un elevadísimo porcentaje. Y también ha entrado de lleno en eh, los magistrados de los tribu de, del Tribunal Supremo. El mantra de la culpabilidad, del déficit de tarifa, es uno de ellos. No importa que el déficit de tarifa empezase en, entorno, en el entorno del año 2004 y 2005, cuando la fotovoltaica prácticamente ni existía, más allá de, una, de, de, de plantas incidentales. No importa que las renovables abaraten el precio de la, del mercado spot en una cantidad semejante a las retribuciones que perciben. No importa que operadores convencionales se les haya perdonado varios miles de millones de euros en... en ...en concepto de costes de transición a la competencia... ...ni que se le retribuya a ciclos combinados de gas... ...cantidades extraordinariamente altas... ...por el mero hecho de estar parados. Si le preguntan ustedes, si le preguntáis vosotros... ...a un ciudadano de a pie... Eh, ...en general, os van a decir que el culpable del déficit de tarifa... ...son las energías renovables. La dominación del entorno es la clave... Y de eso, de ese entorno, desgraciadamente, no son ajenos los magistrados del Tribunal Supremo. El otro mantra es el coste de las renovables. De nada sirve que estemos viendo en este momento, como en el mundo entero, también en España, se están implantando desarrollos de fotovoltaica más barato que ninguna otra tecnología. En España, en este momento, una instalación fotovoltaica de nueva creación no ...hay ninguna otra que pueda producir energía más barata... ...salvo alguna central hidráulica... ...de las que se construyeron en el antiguo régimen. Ninguna. Pero sin embargo... ...oiremos... Uf, ...qué caras eran las primeras, qué caras eran antes. Nunca jamás hubiesen sido tan baratas... ...nunca jamás... Sino ...si no se hubiese eh, apostado por ellas al principio. ¿Qué hubiese dicho cualquier político eficiente y bien gestionado?... Hace 10 años, ocho, u 8, si le hubiesen dicho, mira, si apostamos denodadamente por la energía fotovoltaica, en tan solo 7 u 8 años va a ser la más barata del mundo. la más Vais a poder producir energía con el sol la, de, la, de forma más barata que con cualquier otra. ¿Hubiesen invertido? ¿O se hubiesen ido para casa? ¿Verdad que la respuesta es fácil? ¿Cómo revertir esta situación? Eh, ...desde el ámbito jurídico. Sin ninguna duda, la judicialización constante... ...de la normativa es imprescindible... ...en todos los ámbitos, en el nacional... ...y en el eh, internacional. De hecho, en el ámbito nacional... ...estamos recurriendo todavía... ...a las liquidaciones... De, ...ante la nacional, las liquidaciones definitivas... De, los, ...de ejercicios como el 2011... ...y el 2012... Eh, ...en el ámbito nacional... Estamos participa hemos, hasta, ...hasta esta semana... ...defendíamos la erradicación del decreto 900 de autoconsumo en el ámbito comunitario. Esto que veis aquí es una participación nuestra en el comité de peticiones del Parlamento Europeo... ...que iniciamos hace dos años y medio y que el Grupo Popular en el Parlamento Europeo... ...denodadamente hizo esfuerzos para que se cerrase y, nos, y conseguimos que no se cerrase tras esta, tras esta inter intervención. Y sigue vivita y coleando y ahí quizás tengamos alguna noticia agradable... Eh, participación activa eh, en el ámbito parlamentario, es tanto en el ámbito parlamentario, tanto a nivel nacional como comunitario, es bastante impor importante que conozcáis que estamos haciendo desarrollos jurídicos muy importantes en el ámbito nacional, con el, incluso con esperamos el apoyo sincero de las fuerzas políticas de este territorio, curiosamente de vital importancia para. El, la aprobación eh, de la norma a nivel nacional, porque los votos están muy ajustados, en, con la intención de que no sea posible que se nos vuelva a revisar la, la retribución el 1 de enero del 2020. Y en el ámbito comunitario, creo que también es importante que sepáis que estamos, eh, hemos participado de una forma mucho más activa de la que os, os podéis imaginar en la redacción ...de la nueva Directiva de Renovables que viene con el paquete de invierno... ...que se aprobará el año que viene, previsiblemente, y que entrará en vigor en el año 2020... ...en lo que concierne a nuestra situación en concreto, dando un giro extraordinario a lo que está pasando hasta ahora. Participación activa en el ámbito académico es imprescindible... Eh, no solo discutir en los tribunales, sino crear caldo de cultivo, recordar lo de los mantras de antes, incluso en el ámbito jurídico. Es imprescindible que la gente hable en el ámbito jurídico de ese tema. Hemos sacado dos publicaciones, dos, li, dos libros y sacaremos más, dos monografías exclusivamente sobre nuestro tema con referencias importantísimas del derecho público nacional. Hemos hecho dos concursos y haremos más académicos en diferentes universidades para que los estudiantes también trabajen esta historia, para que estudien el caso español de la seguridad jurídica en la fotovoltaica. Eh, por supuesto, caminamos hacia nuevas actuaciones ...judiciales desde nuevas, desde nuevas perspectivas, esta en concreto ya está puesta en marcha... ...y es una idea muy ambiciosa también, eh, que ha, un proyecto que ha aglutinado a personajes... ...imprescindibles, los más importantes del ámbito de la ecología, del medio ambiente... ...del derecho, de la ingeniería, de la economía, de la medicina, de la epidemiología... ...todos han participado en un proyecto muy ambicioso nuestro para mm, exigir al gobierno... ...por supuesto también del derecho... Para exigir al Gobierno medidas más activas en contra de, de para poder mitigar el cambio climático y una de ellas, sin ninguna duda, es que se acabe la regresión normativa. La retroacción normativa es un problema enorme, enorme para que, que hace que la gente eluda, que evite participar en, en proyectos de desarrollos energéticos y ambientales y, por supuesto. ...para cambiar la tendencia de futuros procesos, es preciso revertir aquellos mantras. Y eso lleva unida la presión social en la que participáis vosotros. Ese pleito participáis vosotros. Solo con el empuje de todos vamos a poder alcanzar algún tipo de serenidad. Que nos hayamos reunido aquí tanta gente, una vez más, eh, demuestra que nuestra esperanza está viva. Sin duda es esa nuestra mejor arma. Una personalidad bastante importante de este país en la que, que comparte conmigo dos, no muchas más, dos cualidades, que es gallego y tiene barba. Hace muy poco tiempo le dijo a varias personas de su entorno, alguna, alguna de ellas evidentemente indiscreta porque me lo ha contado, ¿pero estos fotovoltaicos no se cansarán alguna vez de dar la lata? No dijo la lata, pero algo parecido. La respuesta es jamás, mientras no se reconozca que hemos venido para quedarnos nosotros estaremos aquí y vosotros espero que también. Muchas gracias.